Buenas tardes a todos, se paraliza el nordeste, ya inicia la fuerza informativa sobre todo para conocer las principales informaciones en el ámbito nacional, internacional y también local. Y las principales informaciones para el día de hoy son las siguientes. Tenemos en el ámbito internacional, continúan enfrentamientos con la policía durante protestas estudiantiles en Chile. Fuerte sismo sacude la frontera entre Panamá y y Costa Rica. En el ámbito nacional, tenemos que presidente del Senado dice reforzamiento de seguridad busca evitar que grupos asalten el Congreso Nacional. En otra información también en el ámbito nacional, seguidores de Leonel Fernández amenazan con radicalizar la lucha ante una posible modificación a la Constitución. Continúa militarizado el Congreso Nacional por conflicto entre diputados. En el ámbito local tenemos que varían medidas de coerción contra invasores de tierra. También tenemos que imponen garantía económica contra un hombre que le ocuparon matas de marihuana. Esto usted lo verá más adelante aquí en la Fuerza Informativa. Tenemos en otra información el presidente del PLD en San Francisco. Asegura que el comité político debe buscar solución al conflicto. Comisión de las Guaranas. Visita gobernación. Exigen múltiples demandas. Aseguran este municipio. Está olvidado. Alcalde. Presenta informe ante situación del mercado municipal en San Francisco de Macorís. Y residentes en la comunidad La Yagüiza exigen arreglo de calles y otras demandas. La Policía Nacional incautó varias cacas de cigarrillos de contrabando en este municipio de San Francisco de Macorís. También la Policía Nacional pide se entreguen cuatro presuntos delincuentes que son buscados por la institución del orden. En el sondeo en la calle, ¿conoce usted los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Dominicana? Esta y otras informaciones no se mueva de su televisor porque ya inició la fuerza informativa, sobre todo. Vamos de inmediato a conocer las principales informaciones en el ámbito internacional y tenemos que continúan los enfrentamientos con la policía durante protestas estudiantiles en Chile. Varias personas se enfrentaron con la policía durante unas protestas estudiantiles en Chile. En el día de ayer la policía hizo uso de cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que exigían mejoras en el sistema Educativo. otra información en el ámbito internacional tenemos que un fuerte sismo sacudió la frontera entre Panamá y Costa Rica eh, las imágenes de este fuerte sismo de magnitud 6,3 que la madrugada de este miércoles sacudió el oeste de Panamá cerca de la frontera con Costa Rica el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se ubicó a 19 kilómetros de distancia de la ciudad de Puerto Armamuegues eh, terrible esta situación. Ahí vemos las imágenes de este fuerte sismo de 6,3 en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Seguimos nosotros y es que tenemos que óptica máxima visión, óptica máxima visión, las mejores monturas con lentes de todas las marcas, las de su preferencia. Cada 15 días nos visitan Médicos, expertos cubanos, con su vista no invente. Visítenos en la calle Castillo, esquina La Cruz, en San Francisco de Macorís. Óptica máxima visión, lentes de marcas y prestigio al mejor precio. Es donde pagamos más. La Banca Chago, el consorcio de banca número uno, tiene a tiempo sus jugadas de la Lotería Nacional, Tripleta Millonaria y el Super palé con nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes, en San Francisco de Macorís y sucursales por toda la ciudad y más allá, consorcio de bancas Chago, el número uno en la provincia Duarte. Baterías Cometa, baterías Cometa, el motor enciende potente con Cometa, ponte Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, gran potencia y de arranque instantáneo. Ponte Cometa, ahí es que prende. Cometa, la primera opción de tu vehículo. Ponte Cometa, ahí es que prende. Vamos nosotros a una pausa. Cuando regresemos, más información en aquí en la Fuerza Informativa sobre todo. Continuamos con las noticias en el ámbito nacional y tenemos que el presidente del Senado dice reforzamiento de seguridad busca evitar que grupos asalten el Congreso Nacional. Continúa tensa la situación en la parte frontal del Congreso Nacional. Precisamente Reinaldo Pared Pérez se refirió a esta información. reforzamiento de las medidas de seguridad aquí en el Congreso de la República fue una solicitud que hicimos tanto el Presidente de la Cámara como nosotros a instancia del Ministro de Defensa y del Director General de la Policía Nacional por informaciones que se tenían de que se pretendían apoderar del Congreso de la República y eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. Aquí hasta el momento no se ha depositado ningún proyecto en esa dirección para la aprehensión que tienen algunos sectores, fundamentalmente la Cámara de Diputados, compañeros diputados que siguen al compañero eh, Donel Fernández. En otra información también en el ámbito nacional y relacionado con la situación tensa y el ambiente político que vive la República Dominicana, tenemos que seguidores de Leonel Fernández amenazan con radicalizar la lucha contra una posible modificación a la Constitución Dominicana. Precisamente hoy se realiza una marcha en el Congreso Nacional, en lo referente, a lo que es una, una posible modificación a la Constitución para abrir paso precisamente a la reelección. Veamos. A partir de la una y media de la tarde, nos vamos a concentrar en la entrada de la Avenida de la Salud con Jiménez Boya. Y a las dos y media de la tarde... Vamos a bajar caminando hasta la rotonda del Congreso Nacional. Hay cerca de 2.000 guardias de policía. Vayan al parqueo del Senado y hagan un video. El Senado se ha convertido en la facilidad para instalar un cuartel policial y militar. Ni Danilo debe quedarse, ni Leonel debe volver. Lo que debe existir es una competencia sana entre todos los que aspiramos. Bien, en otra información tenemos que continúa, tal como manifestaba hace un momento, militarizado por el conflicto entre diputados, el Congreso Nacional. Desde tempranas horas de este miércoles, Ahí pueden apreciar en las imágenes totalmente preocupante la situación tensa que vive la República Dominicana y es que opositores precisamente dentro del mismo partido del PLD eh, en el ámbito de la fracción de Leonel Fernández asegura que es absurdo la militarización de la parte frontal y alrededor del Congreso Nacional por entender que la población y los diferentes grupos que se han manifestado tienen el derecho de hacerlo, ya que eso está establecido precisamente en la Constitución Dominicana. Nosotros nos mantenemos ofreciendo los detalles y siguiendo paso a paso esta información que ha acaparado la atención principal del país. Los principales medios solamente se, se refieren a la situación que se vive en el Congreso Nacional y a la posición que han establecido los diputados tanto del PRM como de la fracción del PLD de Danilo Medina y Leonel Fernández. Hay que, hay que destacar que esta situación ya tiene varios días totalmente eh, preocupante lo que se vive en la, en la parte frontal del Congreso Nacional en el país. Bien, aquí tenemos eh, algunos mensajes de nuestros televidentes que siguen la, este vistoso programa. Sobre todo, Ana de la urbanización Félix en San Francisco de Macorís nos envía una imagen. Eh, Good day, dice dice aquí, buenas tardes. Por favor, felicitarme a mi princesa Keliani Nicole de Jesús Mendoza. esa de cumpleaños, 10 años de su mami Ana. Muchísimas gracias. Felicidades a esa Princesa en su fiesta de cumpleaños. Mendoza de Fesimoto nos envía. Quiero informar la entrada en vigencia de la supresión del visado para que los ciudadanos dominicanos puedan viajar eh, de República Dominicana a Panamá. Ya no necesitan visas. Gracias por la información. Jimmy de los Rieles. Dice Jimmy este carro sonata. Iban cuatro personas, se desmontaron tres y entraron a un edificio a las seis de la mañana, llevándose dos, llevándose un motor 90. Ahí podemos ver, llevándose un motor 90, explica Jimmy, en esta información. Increíble el incremento de la delincuencia en este municipio de San Francisco de Macorís. Eso fue en la Reforma, después de Arenoso, antes de Guaraguao. Tenemos que Rosmelis Rodríguez de Ercilia Pepín nos envía una hermosísima imagen. Feliz y bendecido miércoles. Muchas gracias. Bendiciones igual para ti. Ramón Salomón de Vistalvalle Valle nos envía también una, una imagen. Elisa, muchísimas gracias también por la, por la imagen. Eh, también Elisa en la Reforma dice, eh, buenas tardes, ¿qué pasa que no está en el programa hoy? Esperemos muchas bendiciones. Vladimir está en Santo Domingo en una transmisión especial de todo lo que ocurre en el Congreso Nacional. Vamos nosotros a una pausa cuando regresemos más información aquí en la Fuerza Informativa, sobre todo. Vamos a pasar a las principales informaciones en el ámbito local. Tenemos en el ámbito judicial que fue variada la medida de coerción contra invasores de tierra en este municipio de San Francisco de Macorís. La jueza acaba de variar la medida de coerción con respecto a los imputados que estaban siendo investigados con relación a la invasión de la tierra del señor Reyes García. Le han puesto medida económica, la cita periódica y impedimento de acercarse a la propiedad. La garantía de 50 mil pesos a 8 de ellos y de 70 mil a 3 de ellos. Bien, ahí está. Recordamos que el Ministerio Público había. Eh, depositado y para investigar en torno a, a esas acusaciones contra invasores de tierra y finalmente fue variada la prisión preventiva por una garantía económica a los imputados en este hecho del municipio de San Francisco de Macorís. En otra información, también en el ámbito judicial, tenemos que imponen garantía económica contra hombre le ocuparon matas de marihuana. Las declaraciones fueron ofrecidas por el abogado Israel Rosario y también por Gerson Irizar. Vamos a ver qué explican ellos en torno a esta medida cautelar impuesta contra el señor Freddy Freddy Collado. Sí, el señor Freddy Collado, en el día de hoy, le impusieron medidas de cohesión de garantía económica de 75 mil pesos en efectivo, someterse al cuidado y vigilancia del señor Quito Martes, así como la presentación todo lo martes ante la fiscalía de Duarte, Entendemos que al final esta acusación no tendrá fundamento y que el señor y que el imputado saldrá con una sentencia absolutoria al final del proceso. Después fue conocida la medida de coerción, al señor Freddy.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 y en vista de ello entonces ver si podemos eh, recurrir a una revisión de manera administrativa y buscar que este monto sea reducido de manera eh, sustanciosa, y atendiendo de que es una persona que no cuenta de antemano con los recursos económicos para poder cumplir con esas obligaciones del tribunal. Pero de antemano eh, saludamos la decisión porque eh, demostró de que no estará ausente a ningún requerimiento que le pueda hacer no solamente el tribunal, sino cualquier autoridad, en relación a la investigación que se encuentra abierta de la ocupación de unas supuestas plantas que se presume que pudieran ser marihuanas. Bueno, ahí tenemos esa información. Recordamos en torno a este caso que el pasado fin de semana la DICAN y el Ministerio Público realizaron un allanamiento en una vivienda en la parte céntrica de esta ciudad. Precisamente Freddy Collado, al ser cuestionado, y según declaraciones del fiscal actuante, en ese caso Teófilo Capellán, este manifestó que se trata de un experimento medicinal que se estaba realizando en esa vivienda y que por eso tenían eh, más de 10 matas de marihuana, precisamente. En otra información, tenemos que el presidente municipal del PLD, Emanuel Trinidad, ante esta situación que envuelve a su organización política ha establecido que el Comité Político debe reunirse y ofrecer una solución viable, una solución viable a este conflicto y la situación interna del PLD a nivel nacional. Veamos lo que expresó Manuel Trinidad. Mira, no puede ser peor la situación de confrontación política que vive al interior del partido de liberación dominicana creo que es un hecho que solamente había que vivirlo para creerlo que se iba a dar dentro del partido de liberación dominicana sin embargo tal como decía Juan Bo no hay un hecho malo que no tenga o no produzca un hecho bueno ese hecho de ayer va a provocar de que exista un acuerdo político entre la alta dirección del partido, es decir, el comité político y el gran liderazgo nacional que representa a Danilo Medina y Leonel Fernández. Estas cosas no pueden pasar de ahí. Yo creo que se debe convocar de urgencia en el día de hoy a un retiro para que el comité político asuma el control de la situación que vive el partido y que se llegue a un gran acuerdo. Porque esa sería la garantía de que el PLD siga gobernando el país más allá del año 2020. De lo contrario, nos va a ver obligado a precisar de perder las elecciones. Cosa que no quiere la gran mayoría. Incluso una encuesta en el día de hoy refleja de que el PLD goza de un 56% de nivel de aceptación contra un 28% que tiene el PRM. Es decir, nosotros implicamos... ...el partido más cercano. Y esas cosas no las va a perdonar el PLD, el pueblo dominicano, el PLD. Yo creo que en estos 20 años de la administración pública... ...hemos dado muestras fehacientes de que el país ha avanzado. En este momento vamos a conectar con el periodista Vladimir Paula... ...precisamente desde el Congreso Nacional...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 En el día de hoy, una comisión del municipio de Las Guaranas visitó la gobernación aquí en San Francisco de Macorís. Exigen múltiples demandas. Veamos qué exigen estos residentes. El objetivo fundamental de esta comisión es que ya saben que la carretera de Las Guaranas Pimenteras, Las Guaranas Laenea, es una demanda de hace mucho tiempo de la Unión de Juntas de Vecinos, pero la están...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 que el gobernador nos diga qué va a hacer. Y hoy se mandó un refuerzo, un refuerzo del equipo se mandó a la Guarana hoy precisamente para ver si se termina la carretera Guarana, que vender, los limones. Hoy precisamente están reforzando el equipos porque ya eso que terminar, eso no aguanta más. Lo que pasa es que una carretera con mucha complicaciones que está alrededor de un canal y donde quiera que es un muro y una cosa y aparte de que es un costoso una cosa que se le bien hecho y eso que se está trabajando y también, inmediatamente terminen de ahí de tramo que falta, por la falta van a empalmar, el primer con Matuanto, que se llama? Matuanto que es un tramo por el cementerio de es está sumamente complicado y mal. Y entonces, eh, van a entrar a esa, a ese tramo también. Bien, ahí está la información de los residentes del municipio Las Guarnas, provincia Duarte. La semana pasada se generó un incidente en las inmediaciones del mercado municipal que involucra a la alcaldía, medio ambiente y los vendedores de pollo en esa en ese litoral de la Salomé Ureña, en San Francisco de Macorís. Pues en el día de hoy, en medio de la sesión del Consejo de Regidores, el alcalde Alex Díaz presentó un informe ante la situación de los vendedores en el mercado municipal y lo que ha establecido y ha solicitado el Ministerio de Medio Ambiente tanto con en todos los registros, tapándolo. Ellos no están haciendo llegar a esta comunicación. Dicen que no reúnen las condiciones adecuadas. Trato se comunicado a todos los dueños de la pollera que tengan puesto a la interfere que por favor laboren para mantener la limpieza de nuestro mercado. Bien, ahí está el informe según las declaraciones del alcalde Alex Díaz. La mañana de este miércoles, los residentes de la comunidad La Yagüiza paralizaron el tránsito en esa zona. Exigen múltiples demandas. Dentro de esas está el servicio de energía eléctrica y también el arreglo de sus calles. Vamos a conocer eh, generalmente qué exigen los residentes en la Yagüiza. Estamos aquí está, en, en la que tenemos de realidad aquí eh, en toda nuestra zona. Primero, el asfalto de nuestros caminos vecinales. Supuestamente desde el, desde el 2017 ya están aprobados los caminos, pero nada que comienza. Estamos exigiendo luz 24 horas. De Vigao hasta Gran Parada está el circuito. Aquí, sin embargo, nosotros nos quedaron en este mediacito. Después, el agua potable. Desde el 2004 que se... Esta, esta carretera, sacaron la tubería nos dejaron sin agua potable. Entonces, es otra de las reivindicaciones que estamos pidiendo. Después, seguridad en esta vía. Aquí de San Francisco a Tenares no, no, no, no, diario, es raro el día que no hay alguna sal, algún eh, quitarle un motor, una pasola. Una Después estamos pidiendo también la salud. Tenemos una policlínica, pero un médico que solo está ahí a un tiempito, eh, que se yo, hasta las dos. Queremos un médico permanente y que nos, nos faciliten también tener ahí una, una farmacia para tener los medicamentos. Bien, ojalá las autoridades puedan resolver esas demandas exigidas por más de cinco años en la comunidad La Yagüiza de San Francisco de Macorís. La Policía Nacional incautó varias cajas de cigarrillos de contrabando mediante un operativo realizado. La vocera del Comando Noreste, Xiomara Arias, ofreció los detalles de este operativo. diferentes sectores de esta ciudad. Al dirigirse al sector Manhattan, en una casucha de tabla de color verde propiedad de un talbone, procedieron a inspeccionar el lugar ya que de la misma emanaba un fuerte olor a tabaco. Según el informe policial, fueron encontrados la cantidad de nueve cajas conteniendo en su interior una cantidad indeterminada de cigarros de contrabando dos sacos conteniendo en su interior una cantidad indeterminada de cigarros de contrabando, una bolsa plástica conteniendo en su interior una gran cantidad indeterminada de cigarros de contrabando, así como también una máquina selladora de empaque plástico y un, un paquete de funda transparente, mientras que la Policía Nacional activa la búsqueda del tal Boni para los fines legales correspondientes. Agradecer a ustedes la sintonía en este miércoles con la fuerza informativa sobre todo. Será mañana cuando Vladimir Paula se encuentre con todos ustedes, como siempre, para llevar las principales informaciones en el ámbito nacional, internacional, regional y también local. Feliz resto de la tarde.